Hola, buen, buenos días. Eh, gracias por estar aquí a las diez y cuarto de la mañana, <ríe> después de la maravillosa fiesta que tuvimos ayer anoche. Por lo tanto, muchas gracias. Estamos en el último taller de, del, Worldly, del Fearless City. Eh, el taller de hoy va sobre todo de cómo, cómo organizar, una, cómo crear una candidatura municipalista participativa. Sabemos que uno de los elementos claves de las candidaturas municipalistas que se han presentado bueno es poder eh, alcanzar dijéramos, el, el gobierno y poder transformar desde las instituciones, no simplemente limitarse a ser oposición. Y en, este, y en esta voluntad es clave la presentación de las candidaturas y el proceso de construcción, que vaya más allá de lo que tradicionalmente han sido los partidos políticos y por tanto que generen un desborde ciudadano, que consiga la movilización necesaria para poder alcanzar estas metas eh, antes no, no conseguidas. Vamos a ver cuáles son los elementos eh, claves o aquellos ingredientes de la receta de crear estas candidaturas, pero también vamos a tener que reflexionar en la segunda parte, después de que cada uno cada una de las intervenciones nos pueda presentar los elementos más característicos de, de sus candidaturas, también y podáis preguntar, vamos a poder reflexionar sobre un elemento clave el día después de las elecciones. Es decir, muy bien, hacemos unas, unas, unas candidaturas, nos pegamos el currazo y cuando incluso hemos hasta ganado y alcanzado el poder, ¿qué pasa no? el día después? ¿Y cómo mantenemos este grado de movilización desbordante más allá de un ciclo electoral? En, en Barcelona hemos tenido tres elecciones seguidas, después de, la, de las municipales, y esto ha enmascarado ¿no? eh, este proceso, pero creo que es algo compartido, que es el, el reto de las creaciones de estas candidaturas, que es el ir más allá del propio proceso electoral. Y para ello contamos con cinco personas que nos van a poder ilustrar de una manera maravillosa. Primero, Jorge Sharp, de Alcaldía Ciudadana, de Valparaíso. Roberto Andr Andrés, de Ciudad de Qué Creemos, de Belo Horizonte. Elizabeth Sánchez de Vilaseca en Común, Vilaseca, Candela López de Movem Castel de Fels, y Raúl Sancho de Barcelona en Común, de Barcelona. Así que muchas gracias y sin más dilación os paso la palabra para que podáis explicar esos elementos característicos de la construcción de vuestras candidaturas y podamos debatir sobre ello. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Eh... Nos hemos repartido, hemos sorteado quién empezaba y me toca a mí, soy Raúl Sancho, como me ha presentado el, el compañero Enric, eh, de la candidatura de Barcelona Comú. Eh, intentaré haceros un breve resumen de cuál fue el contexto en el que se generó la candidatura, cómo nos organizamos y cómo llegamos hasta las elecciones. Después hay dos años de un largo camino, pero lo dejaremos para más tarde. En principio, el contexto político en el que nos encontrábamos, eh, estamos hablando del 2014, venía de tres años de una subida de movilizaciones en la ciudadanía, un, desconte un descontento general, una crisis política, económica y social. Y todo esto se empezó a manifestar en el 2010-2011, sobre todo 2011, con, con el 15M. Y esta crisis, sobre todo, puso en cuestión la representatividad de las instituciones y su valor y su utilidad hacia, hacia la ciudadanía, que, que había perdido totalmente el contacto, el contacto con estas instituciones que pretendían representarla y hacer política para la ciudadanía. En Barcelona, concretamente, esto se veía muy acentuado continuamente y a, y a partir sobre todo del 15M y las huelgas generales por movi movimientos y organización ciudadana ...que respondía constantemente a la falta de conexión... ...entre el ayuntamiento y, y la ciudadanía. Fruto de esto y tras las elecciones de, europeas del 2014... ...se ve claramente que, que aunque hay contestación ciudadana... ...y se empiezan a, a formar movimientos electorales... Que, ...que quieren cambiar esta situación... ...la atomización de esos movimientos por sí misma impide dar una alternativa real. Se coge una conciencia de que se, se ha de trabajar conjuntamente y en común para ofrecer una alternativa real a, a la ciudadanía. Y es a partir de aquí que surge, sobre todo en Barcelona y a través de, de la voluntad política de organizaciones y de movimientos sociales, la idea de hacer un llamamiento ciudadano a crear una candidatura de confluencia. No una suma de siglas, no... ...no una coalición electoral, sino una candidatura... ...una organicidad que dé un paso... ...y, y ofrezca una alternativa de gobierno para la ciudad. En, en junio del, dos, del 2014... ...se presenta previa... ...después de, de, de bastantes reuniones... ...entre movimientos, organizaciones, etc, ...bilaterales y multilaterales... ...se presenta un llamamiento a la ciudadanía para que, para que valide una candidatura que reúna estas condiciones que he expresado. O sea, una confluencia que presente una alternativa de gobierno y un programa concreto para cambiar Barcelona y devolver la institución a la ciudadanía. Que, como ya os he dicho, era una percepción total de que el ayuntamiento estaba totalmente desconectado de los barrios y de los ciudadanos. Eh, se escogen las municipales porque nos dan un, un tiempo razonable entre verano del 2014 y finales de primavera del 2015 para armar tanto la candidatura como sus principios, como su proyecto y poder trabajarlo en común y, con la, y, y de forma muy participada con la ciudadanía y en los territorios. Entonces, eh, el objetivo, ya os digo, es conquistar el ayuntamiento. O sea, la voluntad directa es ganar las elecciones nada más salir. Nos ayuda un liderazgo muy fuerte, como es el de la compañera Ada Colau, pero también la voluntad de, de muchísima gente de, de que ese proyecto se lleve a cabo. En dos meses, desde el llamamiento a, a crear la plataforma a, a, a crearla, en, en solo dos meses, 33.000 personas se inscriben y dan apoyo a ese, a ese proyecto. La condición era que en tres meses reuniésemos 30.000 apoyos, 15.000 de Barcelona. Se superó en dos meses. Por lo tanto, en septiembre de, del 2014 nos ponemos manos ahora. ¿Esto cómo se aterriza? Se aterriza tanto desde una plataforma digital que ya había servido para recoger las firmas, como desde la implementación en los territorios y en espacios conjuntos para trabajar ejes, para trabajar relato, para trabajar políticas concretas. Se aterriza y, sobre todo, después se pretende hacer un segundo llamamiento, que es la creación de un código ético. Antes de, de hasta concretar la candidatura, todas las personas que se han registrado y han apoyado este proyecto, más las organizaciones que le, que le dan cobertura o que, o que lo ven viable, hacen un llamamiento a unas jornadas para hacer un código ético. Ese código ético es un compromiso de la candidatura con la ciudadanía para cambiar las formas y para demostrar un compromiso total con una nueva forma de hacer política. El código ético eh, se trabaja en talleres presenciales, también en una herramienta online, y conseguimos, con la participación de siete organizaciones y muchísima ciudadanía no, no organizada explícitamente en una organización previa, aprobar un, uno, unas líneas concretas, un código ético, que todos los que lo aprueban se comprometen a respetar. A, respetar. a partir de aquí... Desde, desde la implementación territorial, desde la implementación en ejes programáticos y desde, y desde las relaciones creadas en la construcción de este código ético, se empieza a trabajar ya definitivamente en la construcción de una candidatura. Esta candidatura y, y de un programa. Se hacen las dos cosas a la vez. Se está trabajando todo el, todo el mundo en pie de igualdad en, en espacios... Eh, presenciales sobre un diagnóstico de lo que le pasa a la ciudad para proponer alternativas y a la vez se están cerrando los flecos de cómo todas aquellas organizaciones y personas generan una candidatura que respete la pluralidad, que respete el género y, sobre todo, que dé una capacidad concreta de gobernar. Has de presentar no solo una propuesta, sino una visibilidad de que esa propuesta se puede llevar a cabo. En el caso de las elecciones municipales, aquí, al menos en, en Cataluña y en España, quien, quien gobierna es quien ha sido elegido. Tú no puedes escoger un gobierno al, al margen de, de los diputados. Por lo tanto, cuando tú confeccionas la candidatura, también has de pensar en, en la cualificación y en, y en la idoneidad de, de las personas que presentas. Con todo esto, llegamos a febrero del 2015, con la candidatura consolidada, con, ya, ya acordada entre... ...entre diversos actores y, y movimientos... ...se lanza la candidatura y nos ponemos en marcha... ...a trabajar en el territorio y en, y en, y en online a la vez el programa. Creo que la principal fuerza... ...aparte de, de la presencia y la, eh, lo potente mediáticamente... ...que puede ser una candidatura en una ciudad como Barcelona... ...la gran potencia de, de esta candidatura fue aterrizar el proyecto... ...la ilusión y la participación en las asambleas territoriales, de barrios y de ejes. Eh, el hecho de expresarse abiertamente hacia afuera y después de un diagnóstico, preguntarle a la ciudadanía qué es lo que necesitaba, qué es lo que quería hacer y tomar un compromiso con ello, en, en debates cara a cara, en, en actos constantes, fue eh, lo que motivó un empoderamiento total de la ciudadanía y un convencimiento de que el, el proyecto podía funcionar. Eh, después de esto, las elecciones fueron un, un elemento muy motivador. Obviamente, el objetivo final son unas elecciones, lo que te facilita mucho desarrollar el proyecto con el objetivo final. Es muy necesario el objetivo final. Eh, el empoderamiento de la gente que participaba, que podía decidir, que podía hacer... Eh, multiplicaba la participación y la cantidad de manos, porque se necesitan muchas manos, muchas fuerzas y muchas voces para llevar a cabo una candidatura de este tipo, nos llevó a un éxito que muy pocos esperaban, dos meses antes de las elecciones, que fue ganar las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí empieza otra historia, <ríe> que ya abordaremos más tarde. Sí que me he dejado la confección de las candidaturas, obviamente me lo he dejado, pero... Supuso también la participación y la votación de, de todas las personas, que el acceso a poder participar y elegir de todas las personas que se habían registrado y que habían dado apoyo a la candidatura. Todo pasó por, por procesos de participación, tanto online como presencial, que respaldaban cada una de las decisiones. Y esto es muy importante y, y creo que como corolario de la intervención, los aciertos y las equivocaciones que también se, com, se cometen es muy importante hacerlas en común, en colectivo. Porque cuando aciertas en colectivo y te equivocas en colectivo, es mucho más fácil después mejorar, aprender y corregir. ya está. Aquí le paso la palabra al siguiente de mis compañeros. Como queráis. Buen día, eh, me llamo Roberto Andrés, soy urbanista eh, y profesor en la universidad en Brasil, en Belo Horizonte, y participo de la movimentación. Hay eh, muchas ciudades que queremos, una movimentación con dos nombres utilizados de maneras diversas durante la campaña. Bueno, Belo Horizonte es una ciudad con dos millones y medio de habitantes, y, y bien, la, la historia que voy a contar eh, puede ser, está resumida entre dos imágenes. ¿no? Uh, esta fue la primera reunión de la movimentación en marzo de 2015, un llamado de activistas, de grupos ciudadanos, de movimientos ambientales, sociales, festivos también, eh, para un, un, una conversa, un picnic en el parque municipal de Belo Horizonte. Y para empezar a discutir, no vamos a, a ocupar la política, esta era un poco la, la política institucional. Y casi dos años después, en enero de 2017, una mañana de domingo, fue la, la diplomación de, de concejales, y allí entramos, estuvimos de nuevo en parque municipal, en cortejo carnavalesco, y a, habíamos elegido dos concejales, siendo una de ellas la, la más bien votada de las elecciones en, en toda la ciudad, aurea Carolina, que está acá. Y, y bien, este, voy a contar un poco lo que se pasó entre estos dos momentos. Y, fueron casi dos años ¿no? de, de trabajo que hicimos en, en Belo Horizonte, pero antes de todo había el carnaval. El carnaval en Brasil, es una, en Belo Horizonte, es una herramienta de lucha también, es un espacio muy politizado, y allí nos encontrábamos y en este año gente que ya conversaba un poco de la aventura en la política institucional se encontró y dice bueno vamos a empezar este proyecto y tal vez un poco borrachos no eh, llamaron a la primera reunión y yo creo que el primer momento fue esta serie de reuniones abiertas un poco para empezar a colocar la idea a la gente Después, un segundo momento, al fin de año, de sistematización y, y, y de lanzar el primer manifiesto. Después, en 2016, de afiliación a partidos y de eh, tener los candidatos y todo. Después de crear los compromisos comunes, un poco como el código ético que decía. Y finalmente, la campaña electoral, que fue también muy abierta, muy colectiva y todo. Yo creo que este primer momento tuvo el papel de generar la confianza, tener una red de, de gente que, que pasamos a tener la coraje de decir, vamos a ocupar las instituciones. Eh, es, fueron encuentros abiertos, un poco vamos, un poco pisábamos en huevos, no sé si se dice eso acá, pero no teníamos mucha coraje ¿no? de decir, porque la gente, a la gente la idea de estar en la política no es muy... No es muy buena, ¿no? La, la política es normalmente asociada a corrupción, a, las, a proyectos personales. Entonces, era un poco para decir, podemos hacer de una otra manera, podemos hacer colectivamente, podemos hacer por el bien común. Y fue, yo creo que fueron seis meses importantes para tener una red de confianza en este proyecto. Después, un, después un poco sistematizar, organizar la, la participación de la gente y generar una síntesis. Bueno, la gente de Ahora Madrid nos cedió el código fuente de la plataforma que habían utilizado en las elecciones. Hicimos la traducción e hicimos una plataforma porque la ciudadanía de Belo Horizonte poniese propuestas para la ciudad. Recogimos las propuestas que vinieron de encuentros abiertos eh, de los seis meses anteriores. Y fue un momento de ampliar un poco, de tener más gente que, que pudiera discutir un poco la ciudad. Y finalmente esto generó un manifiesto, que fue el primer manifiesto público, que se llamó 10 propuestas por la ciudad que queremos, que estaba un poco en, en todo, la síntesis de todo lo que habíamos conversado en este año, la libre ocupación de espacios públicos, la cuestión de transporte público, de movilidad, la cuestión de derecho a vivienda, de una ciudad de, de bajo carbono, de áreas verdes, de la cultura, de recursos para bien común, de fin a violencia de género, de raza y todo. Y yo creo que el lanzamiento del Manifesto fue importante porque delimita un campo, ¿no? estamos acá y tenemos esta identidad política, pero también se fue hecho después de mucho trabajo colectivo, lo que da más legitimidad ¿no? para esto que se, que se presenta. Finalmente, yo creo que esta fue la parte la más difícil, la afiliación a partidos políticos y convencer a la gente a se presentar como candidatos. Que es una cosa que no es, no es fácil, no es trivial. Eh, convencer a una persona a se afiliar a un partido político en Brasil no es fácil. En Brasil tenemos una especificidad, tú no puedes crear una lista ciudadana, no puedes crear un partido local, tienes que trabajar con los partidos nacionales que ya existen o intentar crear un partido nacional, que es una cosa imposible. Entonces, entramos todas en PSOL, Partido Socialismo y Libertad. Estas son las 60 personas que se afiliaron donde cada una, una de ellas vive, en Belo Horizonte. Y hay una diversidad territorial. Eh, para nosotros, yo creo que ese fue el resultado de este trabajo de, de, de confianza, de estar en la ciudad, de hablar con mucha gente, y también el resultado de años de lucha de movimientos sociales que estaban más creando una red. Eh, que si la red de movimientos sociales en Brasil crece, yo creo, a cada vez más, de la ciudadanía, principalmente después de junio de 2013, pero también en un fluxo que es que es importante por las luchas. Esas son las, en principio, 13, después 12 candidatas que se propusieron y que dentro de este movimiento se, se presentaron como candidatas a la Cámara de Concejales. Una mayoría de mujeres, una gran presencia de negros, esto era muy importante para el movimiento, la primera candidata indígena de Belo Horizonte, la primera candidata transexual, Finalmente, creo que el próximo paso fue, la próxima fase, establecer los pactos comunes, lo que decía de un código ético. No utilizamos ese nombre, pero creo que es la misma cosa. Eh, los compromisos ¿no? que tenían en común. Eh, estos son un poco como presentamos en tres ejes, de mandatos abiertos, con asambleas, con procesos participativos, llamadas públicas, oficinas, eh, talleres de, de proyectos legislativos, Ayer ahora he presentado un poco lo que están haciendo ahora en la Cámara de Concejales, el uh, equipo de no, no hace, de tener mayoría de mujeres, de negros, de no hacer la vieja política de los partidos políticos de, de cambio de, de cargos, de equipo en troca de apoyo y todo. y también la reducción de privilegios, de reducción de salarios y de, de otros privilegios que tienen los políticos la Cámara de Concejales. Esto todo fue un poco un tiempo de trabajo, de elaboración de un documento que finalmente durante las elecciones todas las 12 candidatas firmaron y fue también eh, pasado en notario, eh, era una cosa porque es muy diversa de, de cómo la política era hecha, para nosotros eso fue una formalización importante. Finalmente llegamos a la campaña que fue toda colaborativa, cuando empezó nadie Sabía si era una campaña electoral, no, no, habíamos, no teníamos eh, plata, no, nunca habíamos hecho esto, hecho esto, no teníamos equipo, no teníamos nada. Y decimos, bueno, la campaña debe empezar, ¿y cómo la, cómo la empezamos? Hicimos una llamada pública para la gente creativa, de designers, artistas, la gente de vídeo y todo. A participar de, voluntariamente de la campaña y fue una cosa en dos días, tuvimos 200 personas que dijeron sí, queremos participar de eso colaborar y todo, esto fue muy fuerte. Después fue muy difícil organizar toda esa gente y, y creo que hay algo que podemos hacer mejor en las próximas, pero finalmente organizamos un poco de grupos temáticos de trabajo que hacían, que había un grupo de articulación y planeamiento que hacía la puente con las candidaturas individuales y con la candidatura colectiva. Bien, eso era un poco complejo, tal vez después podemos hablar más. Habíamos una plataforma, un chat, un poco muy rápido para aprobar textos y teniendo que trabajar con gente que nunca había visto, que estaba voluntaria en la campaña, o gente que traba, trabajaba en lugares diversos. Fue muy loco, pero muy rico también, muy potente. Hicimos workshops, talleres de creación de, para hacer piezas gráficas y todo. Esta fue la pieza que es distribuida acá. Es un compromiso colectivo porque normalmente en Brasil los candidatos a concejales disputan el mismo cargo. No, no, no tienes una lista cerrada, la gente no, no vota en la lista, la gente vota en, en cada candidato de la lista. Entonces hicimos un poco como, no, no una competición entre la gente, más decir, tú puedes votar en cualquiera de estos que estás votando en la, en la misma persona. Esto fue, fue una, una lógica política que generou o material de campanha e também um vídeo que eu gostaria de mostrar aqui. Eu sou a Áurea Carolina, candidata vereadora, e se você não quiser votar em mim, vota na Poli. Eu sou a Poli do Amaral, a Cristal também tem propostas ótimas, vota nela. Eu sou a Cristal, e acho que se você votar na Marimarra, vai votar muito bem. Eu sou a Marimar e estou aqui fazendo campanha para o Ed. Eu sou o Ed Marte e acho que você deveria votar na Nana. Eu sou a Nana Oliveira e queria que você votasse no Fred. Eu sou o Fred Britinho e vim pedir para você votar na Cida. Eu sou a Cida Falabella. Se você não votar em mim, vota no Dario. Eu sou o Dario e se eu não votar em mim, vou votar na Bela. Eu sou Bela Gonçalves, mas se você votar na Avlin vai ser maravilhoso. Eu sou a Avenida e acredito que o Dupente vai ser um ótimo vereador. Eu sou o Dupente, candidato a vereador e estou aqui para pedir o seu voto para a Áurea. Candidata que pede voto para outra? Isso você nunca viu. Nós somos muitas. Nós acreditamos que política deve ser feita no coletivo. Faltam seis dias para a gente começar a mudar a cidade. Yo soy Auria Carolina, no, candidata no, no, no. vereadora. Si usted no quiser votar en mí... Mi... Bien, uh, solo para terminar unas cositas, yo pasé un poco el tiempo. Eh, no, no teníamos plata, entonces hicimos una convocatoria para los artistas visuales y tuvimos más de 60 artistas de la ciudad que hicieron donación de, de obras de arte, entonces hicimos un leilón, leilón sepa, no, no sé la palabra, pero, no, eh, la, las obras fueron vendidas, ¿cómo? No son basta. No no, no sí, pero las obras fueron vendidas y esto fue un poco la mitad de la arrecadación, que fue muy, no, no fue grande como de los políticos, pero fue mucho grande eh, pensando lo que pensábamos que podríamos hacer. Eh, campañas como esta, que la gente hacía una foto y después utilizaba como perfil de Facebook para ampliar. En una persona que no conocíamos mucho pegó esta, esta pancarta y salió por la ciudad a hacer muchas fotos de la gente. Y, y esto fue un poco viral en Facebook. Ah, todos los jingles, las músicas de los candidatos hechas por los músicos de la ciudad voluntariamente, gratuitamente, Finalmente creamos esta SoundCloud eh, barra Somos Muitas, si quieren escuchar las músicas, hay una, unas muy, muy buenas. Eh, y después que las músicas eran hechas, la gente de la bicicleta, los cicloactivistas que hicieron un poco este carro, esta bicicleta de sonido con las banderas de las candidatas y la, la música que sonaba la gente de Carnaval de Calle, que llamó más de 30 blocos de Carnaval de Calle, que llamaron para una gran fiesta de apoyo a las candidaturas. Y finalmente llegamos a 35 mil votos, el PSOL llegó a 47 mil, cinco veces más que había tenido en la última elección. Elegimos dos concejales, Áurea y Sida Falabella, que están... Y yo creo que esta última parte de la campaña, de mucha colaboración, de mucha gente que ha participado voluntariamente, fue posible porque había una una base más sólida, una red de confianza, cosas de hechas, de, decisiones colectivas que la gente se siente más, más incluida, ¿no? Esto. Hola, buenos días. Bueno, es muy emotivo estar aquí hoy porque realmente estamos aprendiendo mucho y lo vamos a tener muy en cuenta, pues, para la posible cam para la próxima campaña. Nosotros, nosotras somos Vilaseca en Comú. Eh, Vilaseca es una población que está en, en el tarragonés, en eh, la Costa Dorada. Eh, es una población de, de 22.500 habitantes aproximadamente. Donde un grupo de, de gente, de vecinas y vecinos del municipio, eh, del campo de la educación, de la sociología, de la justicia, de personas jubiladas, perso estudiantes. Un día decidimos eh, dar un paso adelante y empezar a hacer un llamamiento a, a la gente del pueblo... Y convocar unas primeras jornadas municipalistas. En estas jornadas municipalistas es, eran abiertas, estaban invitadas todas las vecinas y todos los vecinos y, y todos los partidos, todas las entidades. De manera que, que en enero empezamos, pero claro... Fue un poco una campaña express porque eh, en, en mayo eran las, las elecciones y realmente no había nada. Teníamos que hacerlo todo, de empezar de cero. Pues nosotros en las primeras jornadas municipalistas, al reunirnos, eh, compartíamos intereses, inquietudes, preocupaciones sobre el municipio porque pensad que teníamos un gobierno que es CIU, que eh, lleva 30 años gobernando Vila Seca a puerta cerrada, con mucha falta de transparencia, mucha opacidad. Pensad que el, os sitúo un poco. El alcalde está imputado, eh, la mujer del alcalde está imputada por casos de corrupción. La, en aquel momento cinco regidores del ayuntamiento también estaban imputados. Ahora el alcalde continúa imputado, la mujer también, la regidora de urbanismo. Partíamos de esa base. Con lo cual eh, sí que había mucho descontento y claro, vecinas y vecinos pues, pasándolo muy mal, enfadadísimos y, y con muchas ganas pero con poca idea y, y realmente no estábamos organizadas. Era necesaria esa organización y bueno, entre nosotras tampoco no nos conocíamos todos, eh, pues bueno, había que crear la confianza necesaria y, y sobre todo lo que teníamos era mucha ilusión. Eh, lo cual eh, un 20% ya estaba ahí, quedaba crear las confianzas, eh, ideas, organizarnos, eh, eh, crea eh, crear herramientas de participación en equipo, trabajar de forma horizontal y para todo ello teníamos que crear pues eh, una serie de documentos que son necesarios para que, eh, para que se trabaje de forma conjunta con inteligencia colectiva, respetándonos las unas a los otros y, y bueno y así fue, nosotros empezamos a crear eh, un código ético, primero creamos un manifiesto, Era un man eh, en el manifiesto, que, que está aquí, Aquí lo podéis ver todo en la. Ay, se ha podéis verlo todo en la web de Vilaseca en Comú. El manifiesto eh, era la, las inquietudes, la presentación de ese grupo de vecinos y vecinas que nos presentábamos eh, para presentar una candidatura municipalista donde respetaba, sobre todo defendíamos el derecho a decidir. Nosotras queríamos eh, decidir todo lo que se podía decidir de, eh, por las vías eh, administrativas locales. Eh, no, no queríamos en ningún momento aplicar las políticas neoliberales que se están aplicando y, por supuesto, eh, la política que queríamos plantear era una política regenerad regeneradora. Por otro lado, que, eh, queríamos ser una candidatura que no estuviera monopolizada ni dirigida por ningún partido en concreto ni por nadie. Y queríamos que fuera un proceso desde abajo, un proceso que, fuera, eh, que estuviera formado por personas independientes que no pertenecieran, por un lado, a ningún partido, por entidades, movimientos sociales y, y, y por qué no, también por organizaciones políticas. De esta forma, nosotros podíamos confluir eh, con una candidatura de unidad popular, ...basada en el consenso, y así lo hicimos. Enviamos a todas las vecinas y vecinos del municipio nuestro manifiesto. Eh, hubo, hubo aceptación del manifiesto, la verdad es que tuvo muy, bien, muy buen recibimiento, pero había que trabajar más. Eh, en Vilaseca a, hasta ahora ha habido muy poca movilización por parte de los vecinos y vecinas... Era como que este, este equipo de gobierno de CIU tenía a la gente dormida. Era como que no se podía... Iba al, al ayuntamiento alguien a preguntar «Bueno, eh, queremos hacer una movilización en la, en la calle, en la plaza». Y el, y el, el alcalde decía «No, esto está prohibido». Hasta que, la empiece, hasta que la gente empieza a conocer y a saber sus derechos y decir «Bueno, no está prohibido movilizarnos, nosotros tenemos nuestros derechos». Entonces ya iban a la subdelegación del gobierno a hacer la instancia y decir «No, simplemente venimos a informar». Pero pero la gente se empezaba a movilizar. Aún así, he de decir que en Vilaseca cuesta la movilización. Hay como cierta, cierto miedo, pero parece ser que está cambiando. Y bueno, al reunirnos en las siguientes jornadas municipalistas, nosotros teníamos que, teníamos que organizarnos y, y crear un código ético que fuera vinculante, eh, decidido de forma colectiva, está aquí... Y empezábamos, la verdad, empezábamos de, empezábamos de cero. Y, y sí que teníamos a Barcelona en común, a Tarrasa en común, a, bueno, eh, también candidaturas de VIC. Y nos fijábamos en ellos porque eran nuestro ejemplo a seguir. Y veíamos que en Barcelona funcionaba y nosotros a nuestra escala, ¿por qué no?, y adaptándolo a Vila Seca, así lo conseguimos. Y bueno, en ese, en ese código ético que todos teníamos que, que aprobar, los que formábamos la Asamblea, porque somos un movimiento asambleario que todo se decide de forma horizontal, eh, ahí teníamos que dejar muy claro que las personas que, que se presentaban a la candidatura ...tenían que, que reunir una serie de requisitos y firmarlos... Eh, ...como por ejemplo una limitación salarial... Eh, una, eh, ...una limitación de mandatos también... ...no nos podemos dedicar a más de dos mandatos seguidos... Eh, ...el prohibir las puertas giratorias... Eh, no acumulación de cargos... Y, y, ...y juntamente con este código ético al aprobarlo... ...creamos para, para poder crear un programa... ...que fuera realmente participativo... Eh, horizontal y lleno de ideas que fueran aplicadas a nivel municipal de, en todo lo que afecta a Vila Seca, pues creamos un, un programa, eh, unas jornadas programáticas. Eran unas propuestas, eh, de, cada semana nos reuníamos en frente a un tema, en tema movilidad, de presupuestos participativos, de educación, de sanidad, la, de, eh, el tema de impuestos, de servicios a las personas. E intentábamos eh, reunirnos con las entidades, con los movimientos sociales, Deciros que como fue eh, Express, que fue todo tan rápido, nos quedaron entidades por reunirnos, quizá eh, nos, nos faltó llegar a la gente y, y bueno, esto lo hemos aprendido ahora, ahora ya, no, ahora ya somos conocidas en, en Vilaseca, en aquel momento pues realmente no nos conocían, era insólito todo lo que estábamos haciendo. Eh, por ejemplo. Eh, nosotros eh, creamos primarias abiertas y en Vilaseca sacamos las urnas a la calle para que la gente pudiera decidir eh, quién quería que formara esa lista de esa nueva candidatura y si, y si la gente quería que, que Vilaseca en Comú, se, eh, que en aquel momento no nos llamábamos Vilaseca en Comú, eh, nos presentáramos a las elecciones, de forma que, que, que era insólito y la gente eh, se reunía en los tres núcleos que tenemos de la Pineda para poder elegir a las personas que podían formar parte de esa lista y realmente fue algo muy bonito, abierto a la ciudadanía y que creó en cierto modo escuela, puesto que esto se volverá a repetir. Y por otro lado... Nosotros eh, teníamos que elegir también eh, todo esto que estoy explicando es eh, en forma es va en paralelo es decir no una cosa quizá no fue antes que la otra sino que íbamos trabajando en paralelo porque eh, era eh, mucho trabajo por hacer y mayo eran las elecciones. Decidimos una, teníamos que decidir también una fórmula una jurídica para ir a las elecciones y por la asamblea decidimos de ir como agrupación de electores, no como un partido instrumental. Bueno, pues eh, como agrupación de electores nosotros teníamos que recoger eh, a nivel de población unas 500 firmas, que es el 1% de personas inscritas en el censo electoral. Y bueno, y hubo un impasse porque... Eh, como como no nos conocíamos, había eh, pues bueno, a, había problemas de, de, de desconfianzas y, y teníamos que trabajar todo eso. Eh, hubo un impasse y estuvimos a punto realmente de no presentarnos a las elecciones y de tirar todo el trabajo por la, por la borda. Pero nos reunimos, recapacitamos. Y pensamos que el bien común, el interés común prevalecía ante el ego de las personas y, y así lo hicimos. Con lo cual eh, fue lo mejor que pudimos hacer porque entonces fuimos imparables y nos presentamos a las elecciones y tuvimos representación en el ayuntamiento. De la cual cosa estamos muy contentos y mucha gente de Vila Seca también, porque han cambiado muchas cosas desde que hemos entrado en tema de transparencia y... Eh, pues bueno, participación ciudadana y otros muchos aspectos. Y, y bueno, queremos que así siga siendo y cada vez somos más fuertes, pero no, nos falta aún mucho que aprender y para eso estamos aquí, para aprender de, de todos vosotros y todas vosotras. Y deciros que, que, que realmente la campaña que hicimos fue algo muy bonito, de, de lo cual tenemos muchos muy buenos recuerdos porque eh, con muy pocos recursos, porque realmente no teníamos recursos, empezamos de cero igual, eh, eh, con, eh, con 800 euros, 800 y pico, hicimos una campaña, llegamos a la gente, nos faltó tiempo para llegar a toda la gente, pero, pero conseguimos, eh, conseguimos estar ahí, y eh, entrar con, con representación. Eh, cuando CIU eh, no, no daba nada por nosotros, nos ninguneaban y bueno, mal hablaban y que éramos los antisistemas, pues claro que somos los antisistemas porque este sistema no funciona y venimos a cambiarlo y, y así es lo que estamos haciendo es un sabor agridulce el estar como oposición porque eh, ves que realmente eh, hay propuestas que son buenas y que toda, toda, toda la oposición en bloque eh, estamos a favor, pero Llega el equipo de gobierno que por desgracia por 19 votos eh, aún tiene mayoría absoluta, aunque ha bajado en cinco regidores y regidoras. Eh, deciros que, eh, que estamos consiguiendo lo que nunca se había conseguido en Vilaseca, que es que la gente en Vilaseca empieza a hablar de política y empieza a hablar de política en la calle y empieza a unirse y empieza a crear entidades y empieza a cuestionarse y empieza a conocer sus derechos y empieza a reclamar. Y el equipo de gobierno, por otro lado, eh, está haciendo un cambio porque ver que, que es la manera como hay que aplicar la política para las personas y poner a las personas en el centro en el centro de la institución del ayuntamiento. Y cómo desde el ayuntamiento, un ayuntamiento y aún siendo oposición, somos, eh, somos... Pues sí, aún somos semilla de cambio, pero estamos consiguiendo eso, el cambio, poco a poco. Y aspiramos a, a, ser, a formar parte del gobierno eh, de aquí a dos años, porque eh, realmente eh, los que tienen 30 años de experiencia no nos han demostrado que se puede hacer una política para la gente y nosotros hemos venido a eso. Deciros que eh, las personas que queráis eh, formar una, una candidatura municipalista tenéis mucho trabajo por delante, eh, mucho mucho trabajo. Nosotros la hicimos express y, y, y aún así conseguimos tener representación. O sea, eh, al igual en vuestro municipio hay gente que está esperando una alternativa, como estaba pasando en Vilaseca, que no había una alternativa. Es muy importante que esa alternativa exista para poder cambiar las cosas desde el municipio, desde abajo. Y la gente desde vuestro municipio seguro lo está esperando. Con ilusión, con mucha confianza, con fraternidad, que sean las candidaturas de las ideas, de las ideas eh, por el bien común, eh, la, gente organizada, que, eh, la gente organizada con participación. Eh, trabajo en equipo desde la horizontalidad, todo el mundo es válido y, y se puede gobernar. Muchas gracias. Bueno, buen día, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero de todo, yo sí que quería empezar agradeciéndole a Barcelona en Comú, la organización de estas jornadas, porque bueno, creo que cuando hablamos de municipalismo ¿no? y nuestra manera de funcionar, funcionamos mucho con el ensayo y error, con el conocer experiencias, ¿no? forma parte del ADN del municipalismo y la verdad que muchas veces, estoy segura que todos los que estamos aquí, echamos mucho de menos a hablar con otra gente que sufre y que vive las cosas igual que nosotros, que ha solucionado los problemas de una u otra manera. Y la verdad que, bueno, gracias por hacer lo posible y gracias por dejarnos ¿no? compartir todas estas experiencias porque creo que es la manera en la que todos conjuntamente pues, podramos, podemos ir, ir avanzando. Eh, bueno, yo me presento, yo soy Candela López, nuestra, la candidatura con la que, bueno, que construimos se llama Muevencastlefels. Si puedes poner la web, es más que nada para que, para que la veáis. Y bueno, y ha sido una candidatura que tiene tres años de vida y que a mí me ha permitido ser la alcaldesa de, de mi ciudad. Eh, la, la primera pregunta, bueno, primero lo que os quería, lo que os quería es situaros, ¿no? para los que no sois de aquí, en es dónde está Fels y, y qué realidad tiene, porque creo que es importante y también... Cuando hablamos de este tipo de candidaturas, también es importante que, en, según las dimensiones del municipio y según las realidades, también es diferente cómo poderlas llevar a cabo. ¿no? Castelldefels es una ciudad de 65.000 habitantes, está situada a 20 kilómetros hacia el sur de, de Barcelona, es una ciudad turística. También es una ciudad eh, que en, en los índices de desigualdades sale como las ciudades eh, más desiguales y no es porque haya altos índices de, de vulnerabilidad, sino porque, eh, te, al hablar de las desigualdades, pues tenemos gente como Messi, Suárez, mm, ETC, que vive en nuestra ciudad y eh, después tenemos barrios eh, con realidades muy vulnerables y apoyados. Bueno, aquí hay unas… unas... La Generalitat impulsó unas ayudas a los pladabarris, que eran los, los barrios con, con mayores índices de, de vulnerabilidad. ¿no? Por lo tanto, también es una ciudad con grandes desigualdades y eso, evidentemente, pues, también hace eh, muy compleja su, su, su gestión. Eh, el nivel de vida pues, es medio-alto y hay unos índices de inmigración de un 20%. Eh, principalmente latinoamericana, también, bueno, creo que aquí sois muchos, yo soy argentina, también es extraño que una argentina ¿no? eh, haya llegado, aunque no lo parezca por el acento, porque llevo aquí toda la vida, eh, haya llegado también a, a alcaldesa en la ciudad, pero también pues, de países europeos, eh, del este y, y europeos. Eh, en Castelldefels siempre ha habido una gran presencia de la derecha en, en el consistorio, que hasta el 2011 nunca había gobernado la ciudad, habían gobernado pues, de toda la vida Partido Socialista, desde los primeros ayuntamientos democráticos, hasta el 2011 que la derecha consigue hacerse con el Gobierno de la ciudad, el Partido Popular, con ocho concejales de 25 y consiguiendo pues, eh, algunos soportes sin conseguir la, la, mayoría, la mayoría absoluta. Yo ya llevaba tiempo en política, yo he sido concejal, ya he sido concejal antes, yo soy de Iniciativa para Cataluña Vers, que es... Eh, un partido aquí en, en, en Cataluña y en, entonces ya, ¿no? ya estaba, ya formaba parte del, ¿no? del consistorio, de los concejales y eh, estuve pues, liderando la oposición al, al Partido Popular en, en, en, mientras él gobernaba. Eh, para que ¿no? os hagáis un contexto, el Partido Popular en Cataluña gobernaba solo en dos municipios, uno era Castelfels y otro era Badalona. Seguro que de Badalona habéis escuchado un poquito más los que soy de aquí, pero el de Castelldefels no era muy diferente, quizás sí en las formas, pero no, no en el fondo. ¿no? Y eso también pues, nos hacía mucho más difícil eh, hacer esta, este, este contraataque. Eh, una de las preguntas que se hacía era, pues, ¿no? ¿por qué eran necesarias ¿no? estas, estas candidaturas y qué contexto favorece que se hicieran? ¿no? Y en Castelldefels... Principalmente lo que lo favorecieron fueron las políticas del Partido Popular, ¿no? unas políticas eh, bueno, de la derecha, que supongo que es aquí ¿no? igual que, que en todo el mundo, en la que su voluntad pues, era reducir la capacidad de la Administración Pública para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos, que estaba reduciendo la inversión al mínimo, que estaba reduciendo las ayudas sociales, con la política del clientelismo y solamente bajo los intereses de, de unos pocos… Eh, externalizando la mayoría de servicios. Esto ha sido uno de los temas que también, eh, pues, a día de hoy en el gobierno, pues, no, hay, hay temas que, que nos, ha nos han conseguido generar unos entornos eh, sociales de movilización que a día de, ¿no? que nos ayudaron a crear esta candidatura. Unos eran estas externalizaciones. Él quiso externalizar las escuelas infantiles. Él quiso externalizar una escuela de danza. Eh, hizo toda una externalización del, del servicio de limpieza que nosotros ahora hemos remunicipalizado, apostó por un modelo de playa, un modelo de turismo que incluso el Ayuntamiento fue vulnerado por lesionar el, eh, los, de los derechos fundamentales de los vecinos de nuestra ciudad, permitiendo pues, eh, bueno, mucho ruido, mucha actividad, haciendo de la playa de Casteldefels pues, una discoteca al, al aire libre. ¿no? Y entonces, este contexto político y esta, y esta realidad, sumada también a la situación general ¿no? que, que también nos comentaba Raúl, eh, era, bueno, hacía imprescindible eh, la necesidad de construir una alternativa en, en nuestra ciudad. ¿no? Toda esta realidad que, y las diferentes eh, políticas que impulsaba el Partido Popular a nosotros, en aquel momento desde la oposición, a, a mi grupo, bueno, nosotros teníamos una coalición con, con Izquierda Unidad, nos permitía tejer alianzas con los movimientos sociales, nos permitía pues, trabajar en defensa de la educación pública, en defensa de la sanidad, en defensa de la lengua, el alcalde de nuestra ciudad dijo que en los colegios de Castellefel se obligaba a los niños a hablar en catalán, atacando nuestra lengua y en contra del, del sistema de normalización lingüística nos permitió tejer alianzas ¿no? con la comunidad educativa, eh, apostar por, por las políticas de vivienda que él, que él no estaba dando respuesta a esta, a esta realidad. ¿no? Por lo tanto, fueron luchas con, constantes durante cuatro años que lo que hizo fue ¿no? tejer alianzas a nivel de los movimientos sociales y con, y con los grupos que en aquel momento pues, estábamos en, en la oposición. Eh, con esta realidad, un año antes de, de las elecciones... Nosotros sabíamos que no podíamos continuar así y que teníamos que empezar ¿no? pues a construir una alternativa real en la que sumara mucha más gente, en que mucha más gente se sintiera identificada con, con este proyecto, superar las siglas de los partidos, que también veíamos pues que ya no la gente no se sentía identificada con los partidos ni con las maneras que teníamos de hacer. Al fin y al cabo, pues para muchos habían sido una herramienta ¿no? para conseguir transformar la sociedad, pero ¿no? veíamos que teníamos que, que superar también superando los techos electorales. Que en, que, en ese momento, que en ese momento teníamos. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Cómo, después de esta reflexión y de esta necesidad, ¿cómo decidimos eh, llevarlo a cabo? Primero, ver si realmente habría gente que nos quisiera acompañar y que realmente no era una visión nuestra, sino que era una visión compartida entre, entre muchos más eh, vecinos y vecinas de, de no Por lo tanto, empezamos a organizar jornadas abiertas. Me recuerdan ¿no? las imágenes... Que, ...que enseñaba el compañero del horizonte. Eh, bueno, empezamos a hacer reuniones abiertas en parques, en centros cívicos... ...simplemente primero para compartir este contexto global... ...y esta necesidad, si todos compartían, que era necesaria nuestra ciudad... ...y que había más gente dispuesta a implicarse... ...porque no tenía sentido que lo hiciéramos los mismos... ...que estábamos hasta, hasta ese momento. ¿no? Entonces hicimos muchos encuentros de este tipo... Eh, ...intentando llegar a, a diferentes colectivos... También con los diferentes eh, movimientos sociales con los que habíamos liderado diferentes luchas para compartir estas ideas y ver cómo no qué que era, que que era lo que podíamos construir. Cuando vimos que realmente sí que había necesidad y que habría una, una respuesta, veíamos también cómo la gente se sentiría más cómoda, en qué espacio se sentiría más cómodo, qué era lo que teníamos que construir para que la gente se sintiera parte de ese proyecto no y no aferrándonos a lo que ya teníamos, sino abriendo las puertas y abriendo las posibilidades para... ...que la mayor parte de la gente se sintiera implicada en, en ese proyecto... ...y entonces vimos la posibilidad de crear un paraguas compartido entre todos... ...que en ese momento pues, decidimos que se llamaba Movem Casteldefels... ...que es Movemos, ¿no? Movemos Casteldefels... ...hicimos ese manifiesto ¿no? que veo que este también es común a todos... ...porque también es, bueno, qué es lo que pensamos... ...y qué es lo que queremos para nuestra ciudad... ...y a partir de ahí, pues, bueno, buscamos más gente... ...que se quisiera incorporar a, a este proyecto... Yo creo que también es importante cuando, cuando construimos esos espacios que al final casi siempre, ¿no? Y en, y en ciudades como como, como Castel de Fels siempre vemos que hay mucha gente pues alejada de la política, alejada de las instituciones, que no tiene ganas de implicarse, <risa> que, que no sabe que no, sabe, que no sabe qué pasa y que tampoco le interesa. Entonces, queríamos llegar a toda esta gente porque lo que, lo que habíamos visto es que lo que se decidía en el ayuntamiento estaba cambiando sus vidas y estaba perjudicando a su día a día. ¿no? Y, por lo tanto, necesitábamos crear esta inquietud en la gente para que se implicara. Entonces, fuimos a buscarla. Fuimos a buscar a dónde estaba la gente. nos Fuimos a los bares, a las salidas de los colegios. Que también es no, que no es solo esperar a hacer convocatorias y que la gente venga, sino vamos a buscar a la gente, vamos a los parques, a las plazas, a hablar con los abuelos. Bueno, creo que era una manera ¿no? de, de intentar llegar más allá de a la gente a la que nosotros pues, ya podíamos atraer. ¿no? También es muy importante pues, contar con gente de la ciudad que ya tiene sus trayectorias, que ya tiene sus historias, que ya tiene sus círculos ¿no? de, de liderazgo porque pues, ya ha hecho alguna, algún, ¿no? alguna lucha en la ciudad y tiene sus entornos, estas, o personas referentes, ¿no? comentabais, pues, gente de la cultura, gente de la educación, gente de diferentes ámbitos que ya tiene un nombre en la ciudad y que realmente pues, crees que puede aportar algo y que también pues, ya tiene la confianza de mucha gente, y por lo tanto también era una manera de, de conseguir ampliar, ampliar el círculo. Después hicimos, eh, hicimos reuniones también de diferentes ámbitos, intentando llegar a diferentes profesionales, a profesionales de la sanidad, a profesionales de, del, del mundo del, de la cultura, del mundo del deporte, bueno, los jóvenes también, intentar llegar al colectivo joven, que eso también en Barcelona en Comú ¿no? fue un gran ¿no? un, algo que ha marcado mucho la diferencia en, en conseguir llegar a otros colectivos ¿no? que, que también se sientan implicados en, en este proyecto. Eh, bueno, y todo este proceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se acabó de fraguar? Porque esto fue todo un, pro un proceso de construcción del proyecto, de intentar llegar al máximo de gente y de tener este caldo de cultivo, ¿no? Para poder hacer posible esta candidatura, ¿no? Y cómo lo acabamos de, de fraguar. Bueno, con todo este grupo de gente ya, ya implicada, decidimos tirar adelante esta, esta candidatura. Eh, ...acabamos ¿no? en, en el proceso de construcción de, este, de un programa electoral compartido... ...en la misma línea de la que habíamos venido trabajando... ...con estos talleres, con estos, también estos, estos, estas reuniones eh, de pequeño formato... ...que hace que la gente se sienta mucho, mucho más partícipe. Eh, Elizabeth comentaba ¿no? que eso es un trabajo difícil... Yo digo que es un trabajo de hormiguita, no es un trabajo del tú a tú, del boca a oreja, de intentar convencer uno a uno. Eso es lo que tiene también el municipalismo, la vida, la, la proximidad, la gente valora y, y tiene confianza en alguien y cuando ese alguien le explica algo es mucho más fácil llegar y es mucho más fácil hacerle llegar el mensaje. Está basado en la confianza, tal, la verdad que es muy importante la construcción de estos espacios que nos basemos en, en, la, en, la, en la confianza, que aprendamos a trabajar juntos, que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, cada uno con sus trayectorias, con sus pasados, con sus historias y que sepamos que ahora mismo lo que hacemos es compartir un proyecto en común, una realidad necesaria para nuestras ciudades y, y en la que todos nos tenemos que hacer, hacer protagonistas y sentirnos, y sentirnos parte. ¿no? Eh, nos, a nivel ¿no? de, de, de cómo enfocamos la campaña, nosotros queríamos reflejar esta realidad en toda la campaña, tal reflejar que, pues, que había fuerzas políticas que habíamos formado parte y que estábamos en, normalmente, ¿no? de, con mucha normalidad dentro de un espacio más plural, también que habíamos incorporado dentro, del, dentro de la ley. Nosotros formamos un, un, una, una comisión de candidaturas que lo que fue fue elegir qué, qué veíamos de toda la gente que había construido su proyecto, qué representaba mejor a este proyecto ¿no? y qué luchas. Y también, ¿no? como comentaba al final, sabíamos que las personas que formaban parte de esa candidatura, si, si se podía dar, pues serían las que fueran a gobernar. ¿no? Y por, también qué ámbitos. Eh, estábamos preparados para, para trabajar en, en nuestra ciudad. Nunca nos pensamos que llegaríamos a la alcaldía y que nos tocaría trabajar todos. <ríe> Pero bueno, eh, entonces también pues, bueno, focalizamos en referentes en el, en el ámbito de la educación, eh, una compañera que, ¿no? que venía de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que también ¿no? pues iba en, las, en los primeros números de la lista. Bueno, con esto intentamos también que, que la candidatura representaba todo aquello que nosotros habíamos querido construir durante, durante todo este tiempo. La campaña pues, no era un cartel solo mío, como, ¿no? como capdellista, sino éramos cinco personas que salíamos en el cartel electoral. Después hicimos pancartas con más de diez o doce, o doce personas eh, ¿no? para que también la gente viera que, ¿no? que éramos muchos más ¿no? y que éramos eh, muchos los que estábamos tirando adelante, adelante este proyecto. Esto nos llevó a sacar unos muy buenos resultados. Eh, nosotros gobernamos una situación bastante complicada porque gobernamos cinco fuerzas políticas. Ya os digo, el Partido Popular tiene mucha fuerza, pero hemos conseguido consolidar un proyecto compartido entre todos, que fue lo más difícil de configurar durante el primer año. Y después, si queréis, en una segunda parte... Os explico, ¿no? como ¿no? nosotros siempre decimos, las ideas no funcionan sin organización y por lo tanto, cómo nos hemos organizado, cómo creamos el código ético, los estatutos. Creamos una organización de cero, tal nosotros hemos creado una organización en la que todos tenemos cabida, pero es una cosa eh, nueva. Y después también eh, os dejo con el gusanillo del reto de seguir teniendo a toda esta gente motivada y e implicada y encontrar la manera de también no defraudarla con todos los, con todas las proyectos que hemos compartido durante todo este, durante el tiempo de construcción, que después, ¿qué posibilidades tienes de hacerlos realidad en la, en la institución? Así que, si queréis, eso lo hablamos después. Bueno, eh, muy buenas, muy buenos días, Barcelona, muy buenas noches, Valparaíso. Eh, soy... Eh, el invitado que llegó por la puerta chica porque estaba en, en, en otro taller eh, que era el mismo pero en inglés y como mi inglés es very bad eh, he solicitado a estos tremendos ponentes que me diesen un poquito de espacio para poder también compartir eh, la experiencia de valparaíso eh, es bien interesante escucharlos independiente que somos de iba a decir España, de Cataluña, eh, de, y de, bueno, de Brasil, de Velo eh, y de Valparaíso, eh, somos de, por tanto de zonas completamente distintas, hay varias cosas que, que, que, que compartimos. ¿no? Eh, pero antes de entrar a, a la idea de, de, de bueno, qué supone a mi juicio o a nuestro juicio construir una candidatura participativa, que es el tema central de, de, de este foro, quería compartir tres ideas preliminares muy breves que tienen que ver con eh, con un poco continuar en, alguna, en algún grado la reflexión que, o el mensaje que quisimos compartir con ustedes el día de la inauguración, ¿no? el día del acto central. Eh, al final la pregunta central de este evento internacional, de este encuentro internacional municipalista, en parte es, bueno, ¿qué es el municipalismo? Yo partiría por ahí, ¿qué es el municipalismo? ¿no? Eh, desde nuestra experiencia, del aporte nuestro... Para nosotros el municipalismo es poder local. ¿no? Y poder local es concretamente es construir, recuperar eh, la, soberanía, la soberanía o el poder eh, que le ha sido robado a los ciudadanos para producir una nueva forma de vivir en la ciudad. Eh, es decir, estamos hablando de autodeterminación. Eh, ¿Y por qué es importante plantear el, el problema central de municip del municipalismo en la construcción de poder local? Eh, porque... Aquello se hace tanto desde la estructura municipal, desde, llámese ayuntamiento, consejo, y todos los sinónimos que aquí hemos escuchado, pero también se hace desde el espacio no institucional. ¿no? Se hace desde la calle, se hace desde el movimiento social, se hace desde el barrio. Eh, entonces, ahí hay una relación entre lo institucional y lo no institucional que tenemos que tener presente. Y esa es una segunda idea que quiero compartir. Ambas dimensiones, en la, en la necesidad de construir este municipalismo, entendido como poder local, actúan paralelamente, ¿no? dialécticamente dirían otros. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque cada experiencia representada en este encuentro, para poder construir poder local, seguramente le pone énfasis eh, a una u otra dimensión. Por ejemplo, lo que hemos aprendido en estos días es que la estructura municipal española, el ayuntamiento es un ayuntamiento poderoso en cuanto a sus facultades. Cuentan con muchos recursos, eh, tienen poderes regulatorios muy importantes y por tanto logran hacer de que el ayuntamiento sea un actor en la ciudad. A diferencia del modelo chileno, donde el ayuntamiento es un apéndice del Estado central. Es un apéndice del Estado central. Tiene pocas facultades. Yo dirijo un municipio que está quebrado, que tiene el déficit financiero, diría, más importante de todos los municipios en Chile. Eh, el ejemplo que siempre pongo, mis compañeros seguramente me van a ver después en el video, compañeras de Valparaíso me dicen, otra vez dijiste lo mismo. Bueno, si esto fuese una empresa... Si la municipalidad fuese una empresa, el ayuntamiento fuese una empresa, ustedes estarían hablando con un síndico de quiebras. O sea, con un tipo que viene a liquidar la institución. ¿No? Esa es la realidad que, que, que tiene no solamente nuestro ayuntamiento, sino que en general todos los ayuntamientos de Chile con, con pocas facultades. Y por tanto, la, la dimensión de construcción de poder local en el territorio, la dimensión no institucional es muy importante. Incluso quizás más importante que la institucional. Podemos avanzar más. ¿no? Tercera idea para entrar después de lleno a la pregunta. Eh, tomemos la dimensión institucional, ¿no? la dimensión del ayuntamiento. El ayuntamiento es básicamente un instrumento, no, una herramienta, al servicio de un actor político-social. En algunos lugares será un actor de transformación y cambio, como aquellos que están presentes en esta mesa y en este encuentro, y en otros, en otros casos esa herramienta o ese instrumento, eh, va a ser eh, o va a estar al servicio de proyectos de restauración. ¿no? Entonces, el ayuntamiento es, como espacio institucional, un espacio de permanente disputa. No, no hay zona, eh, eh, y por tanto hay una cuestión política central ahí, no hay espacios de confort, no hay espacios... Eh, eh, diríamos eh, no hay garantía de que las cosas eh, salgan como queremos es todo el día y me imagino que los que están los que dirigen el ayuntamiento van a entender esta idea todos los días no es una disputa permanente contra aquellos que te quieren hacer caer eh, pero nunca tenemos que olvidar de que el ayuntamiento es un instrumento de un actor ¿no? y aquí quiero pasar a la pregunta ¿no? eh, construir cómo construir una candidatura participativa y quiero hacer tres prevenciones para responder la pregunta. Tres prevenciones. Una primera prevención. Construir una candidatura participativa no es un problema de marketing. No es un problema de marketing, pese a que el marketing es importante, pero no es un problema centralmente de marketing, es un problema político. Segunda idea. No se trata de construir un discurso en base a encuestas, sino más bien poner por delante uno que convoque a una mayoría ciudadana por un proyecto de cambio. Tercero. No es un problema de técnica electoral sino más bien de cómo somos capaces, y ahí me gusta mucho lo que dijiste tú, de representar actores sociales concretos, reales, materiales, que viven las contradicciones del neoliberalismo en nuestras ciudades. Ese es el problema. ¿no? Entonces, dicho eso, cuatro ideas de lo que supone a nuestro juicio eh, construir una candidatura participativa. Una primera idea, que es a mi juicio, y estas están en orden, en cierto orden de prioridad, ¿no? en cierto orden de prioridad. Eh, a mí me gusta el término confluencia. Me gusta, de hecho, cuando empezamos a conversar con Barcelona en Común hace no sé cuántos meses atrás, eh, me gustó esta idea de la... Ellos, ustedes ocupaban coalición para hablar de un pacto electoral y confluencia para hablar algo un poco más sustantivo de lo electoral. Me, nosotros hablamos de alianza, ¿no? que es, lo, es como el sinónimo de confluencia. Eh, entonces, construir una candidatura participativa, perdón, participativa supone irrenunciablemente el, enfrentar el problema de la alianza política, social y ciudadana que sostiene el proyecto de cambio democrático en la ciudad y esa alianza una es para ganar la alcaldía o el ayuntamiento o el consejo como le llamen y otra cosa es para gobernar son dos cosas completamente distintas completamente distintas entonces eso supone básicamente superar desde ya la vieja izquierda del siglo 20 y su incapacidad de construir mayorías en la diversidad ¿no? entonces en cada ciudad esta tarea de construir la alianza o confluencia va a ser distinta, naturalmente va a depender de la realidad de cada, de cada ciudad. ¿no? Eh, en nuestro caso, la confluencia o alianza está articulada en torno a movimientos políticos de carácter nacional, emergentes de nuevo tipo, como el que pertenezco, ¿no? como militante, que es el movimiento autonomista, eh, movimientos políticos de alcance más local, que operan solamente dentro de la ciudad, por una parte, Luego, movimientos, organizaciones y dirigencias sociales de todo tipo, culturales, sindicales, barriales, feministas, eh, medioambientalistas, ciudadanos independientes, gente que aporta eh, una importante presencia de intelectualidad crítica, profesores universitarios, conocimiento que se produce en las universidades. Valparaíso es la segunda ciudad más importante de Chile y es uno de los principales centros universitarios. Hay, hay muy, buena, muy buena presencia de universidades, por tanto hay una intelectualidad crítica que está presente y que también aporta al proceso. Eh, incluso, también, incluso también en esta, en esta alianza eh, hay también representados, en la alianza que nos llevó a ganar, ¿no? eh, hay representados también sectores, diríamos, del empresariado o del comercio local. Por ejemplo, vinculado al sector del turismo, vinculado al sector del pequeño comercio, que es muy importante. El, el 55% del empleo en Valparaíso se produce por el pequeño comercio, la tienda de barrio. Yo creo que eso ustedes aquí lo entienden bien. ¿no? En Chile, bueno, eso ya ha ido poco a poco desintegrándose por el avance del neoliberalismo, que ha sido brutal. Eh, hay cada vez más centros comerciales y cada vez menos comercio local. ¿no? Entonces, bueno, ¿todo esto cómo se llamó? Esto lo fuimos haciendo ahí, a pulso. No, esto, ahora está más teorizado, ahora uno lo puede decir así. Pero eso se llamó Movimiento al Paraíso Ciudadano. Así lo llamamos, Movimiento al Paraíso Ciudadano. Concepto clave, idea clave en esto, eh, para articular esta alianza, la amplitud. La amplitud. Eh, y la amplitud tiene que ver con definir el quiénes somos y el qué queremos, más que por una definición dura, central, eh, unidimensional eh, más bien definimos el quiénes somos y el qué queremos por los bordes por tanto era una, era una mayoría que fuimos construyendo una alianza amplia en, en su diversidad ¿no? entonces, ¿cuál fue el concepto ancla? ¿cuál fue el concepto que nos dio el borde? y que nos unió a todos una cuestión, que claro, lo voy a decir de manera sencilla pero que supone un proceso de maduración de reflexión, de años de lucha ¿no? que es la necesidad de que la ciudad necesitaba una alternativa distinta a los partidos tradicionales, nueva, que, las, que los supere para poder resolver el estado de precariedad de Valparaíso. ¿no? La situación de abandono que nosotros llamamos, que básicamente es eh, Valparaíso es una ciudad desigual, Valparaíso es una ciudad... Bueno, bueno datos, el 89% de las mujeres jóvenes en Valparaíso no estudian ni trabajan, no estudian ni trabajan, el 89%, entre 18 y 29 años. Eh, otro dato, uno de cada diez egresados de la educación pública porteña ingresan a la universidad pública en Valparaíso, pese a que tenemos la, la segunda matrícula en Chile de universidades en, en Valparaíso. Eh, y así podría nombrarles más datos. ¿no? Eh, por tanto, es una ciudad con, con, con un problema de desigualdad bien profundo. Es una ciudad que se incendia, ustedes conocen de repente a Valparaíso por sus incendios. Tuvimos un incendio en 2014, se nos quemó el 15% de la ciudad, quedaron 10.000 personas sin vivienda. Eh, cuando subimos tuvimos otro incendio, el del 2017. Y el problema central es el de la vivienda. En la región de Valparaíso, que es una unidad administrativa mayor al de la comuna, donde yo soy alcalde, eh, hay 10.500 personas en campamentos, es decir, sin casa. O sea, estamos hablando de una realidad completamente distinta a, a la de algunas ciudades europeas, ¿no? Eh, quizás es más parecida... Bueno, eso es Latinoamérica, ¿no? En parte. <ríe> eh, entonces, esa fue la primera idea, ¿no? Eh, construir una, una nueva alternativa, ¿no? Y eso, es muy, y eso fue, de repente, difícil para algunos sectores que siempre habían estado trabajando o eran muy cercanos a los partidos tradicionales. ¿no? Esos sectores se vinieron hacia acá. Genuinamente, eso es muy importante. No eh, a ponerse a la fila, por decirlo o así, sea, a ponerse al lado. No, no, no, no a encabezar. sino que a ponerse al lado. Y eso es muy importante. Segunda idea. Segunda idea. La vocación. Y acá hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver con lo que dicen todos acá, que es, la vocación de esta candidatura, la vocación de la campaña permanentemente fue convocar a aquellos que no están aquellos y aquellas que no están. Eh, al igual que en las ciudades que me antecedieron, la ciudadanía se encuentra alejada de la política, en particular de los procesos políticos formales, básicamente la, el, el municipio, el ayuntamiento y los partidos tradicionales no representan a los, los intereses de la gente. Entonces fuimos por quién, por aquellos que no votan, por aquellos que votaban por las opciones tradicionales, de hecho un, un grupo importante de la centroizquierda chilena en Valparaíso votó por nosotros. Tercero, eh, fuimos por aquellos que el modelo, y esta es una frase que aprendí acá, que me gustó mucho, el eh, que el modelo dejó atrás y nosotros no queremos dejar a nadie atrás entonces eh, estamos hablando de que eh, fuimos por aquellos más excluidos más explotados los olvidados la gente joven las mujeres jóvenes los adultos mayores Valparaíso es una de las ciudades con más adultos mayores en Chile a los vecinos de las periferias que se incendian o sea esa fue la vocación otra cosa que lo hayamos logrado pero la vocación no de construir una mayoría popular eh, y aquí hay, el, hay otro concepto sumamente interesante, que es el de la radicalidad. O sea, yo creo que fuimos profundamente radicales en lo que hicimos. Eh, porque hicimos dos cosas. Salimos de los espacios de confort de la izquierda chilena. La izquierda chilena siempre le habló al mundo convencido, ¿no? a la militancia. Salimos de eso. Y en segundo lugar, eh, también salimos de los sectores sociales donde uno tiene cierto confort. Por ejemplo, no le hablamos solamente al intelectual crítico o al paraíso, o al sector medio o al paraíso. No, le intentamos hablar a la gente en la población. Fuimos hacia allá y ahí les voy a mostrar un par de fotitos, ¿no? Eh, y esa ocasión creo que fue sumamente, sumamente importante y se mantiene ahora en la gestión nuestra como ayuntamiento, ¿no? O sea, fuimos a buscar al campo popular de Valparaíso eh, con un discurso nuevo y esperanzador. Tercera idea, son cuatro, ya termino. Eh, tercera idea: si queríamos construir un gobierno local distinto, la candidatura debía también reflejar ello, o sea, lo que se llama la, algunos llaman política prefigurativa, ¿no? eh, la cuestión clave es la participación no ahora qué tipo de participación que eso es más importante la participación no como un ejercicio soft no donde participamos porque es bueno participar no no no no la participación como un ejercicio sustantivo de incidencia real y en una candidatura ¿qué es lo más ¿qué es lo más, hay muchas cosas importantes pero qué es lo más importante ¿no? eh, cuál es la definición más sustantiva bueno candidato candidata y el proyecto entonces para poder definir el candidato y candidata y el proyecto que tenía cada candidato y candidata realizamos lo que se llamó la primaria ciudadana, ¿no? La primaria no como el ejercicio de los partidos tradicionales que, bueno, que la ley impone y que uno tiene que cumplir como una especie de rito, ¿no? O sea, la democracia en el mundo se ha transformado muchas veces en un rito, cada cuatro años tenemos que ir a votar por algún tipo o tipa que nos dice que todo va a estar mejor. Eh, lo mismo pasa con la primaria, no, aquí en la primaria, la primaria éramos cinco candidatos, yo era uno de ellos, y cada uno tenía un énfasis distinto, ¿no? Aquí la primaria fue un ejercicio político, diríamos, eh, un ejercicio político de, de invitación a la sociedad a recuperar ¿no? eh, la política, a ejercer ese poder que le fue expoliado. Eh, el, en esta definición de la más importante, eh, básicamente lo que intentamos hacer en Valparaíso el año 2016 las elecciones fueron en octubre, fue construir una práctica política que se rebelaba contra lo establecido. Esa fue la primaria ciudadana, ¿no? de, de una radicalidad democrática tremenda, un, de una frescura que lo que hizo fue, como dicen aquí, eh, me encantan en España, no en Cataluña solamente, eh, cambiar la centralidad del tablero. ¿no? Eh, eso fue lo que tratamos de hacer. Y les explico, aquí el Estado no estuvo presente, esto fue autogestionado. Aquí las urnas, los lugares donde depositábamos los votos, estaban en federaciones estudiantiles, en sindicatos, en parques, en el negocio de la esquina, eh, en plazas públicas, en centros comunitarios, todo con los estándares de transparencia y democracia. Aquí nadie podía ir a votar a un lado, después ir a votar a otro y hacer ganar al candidato. No, no había, no había eh, ese cohecho electoral. No, todo fue muy, muy, también ocupamos las tecnologías que hoy día existen para, para aquello. Entonces, no fue una primaria simplemente de, bueno, votemos. Porque hay que votar. No, no, no, fue una práctica política. Y votaron 5.200 personas. 5.200 personas. Nadie esperaba que. Además, fue un día domingo lluvioso, había fútbol, y en Chile les gusta el fútbol, en fin. Ya, primaria. ¿No? Clave. Y eso fue una especie de trampolín de esta candidatura. Ahora, ganamos la primaria, esto fue. Nosotros éramos uno de, de, la, de los cinco, cinco candidatos o candidatas, éramos el. éramos que quizás el que venía de los movimientos sociales, movimientos nacionales políticos emergentes, ¿no? eh, más con una visión nacional local que solamente local, y con una idea de que lo que había que hacer en la ciudad era impulsar un proyecto de transformación democrática. Habían otros que planteaban otra cosa, de hecho había una mediana empresaria, había un arquitecto que tenía más una lógica urbanística, había un dirigente social de, de, de algunas luchas por áreas verdes, eh, había una compañera de un partido político, en fin, ¿no? Cada uno tenía un proyecto, ¿no? Y fue eso lo que la gente votó. Eh, y lo cuarto, entonces, bueno, esa práctica fue clave para, poder, para, para que la candidatura fuera de menos a más, ¿no? Y lo cuarto, que, que es importante también que toda candidatura tiene que identificar, bueno, ¿cuál es el problema central de cada campaña? En algunos lugares puede ser el problema de la luca, de las lucas, como decimos en Chile, la plata, ¿no? Necesitamos financiar, ¿no? La candidatura es potente, pero el problema es el dinero. ¿no? De ahí tenemos que hacer, como dicen ustedes, eh, vender cuestiones y eso. ¿no? Feria de las Pulgas, decimos nosotros, completadas. ¿no? Ahora, en Chile, la gente vende hot dog en la calle para poder pagarse, como dice nuestra candidata presidencial, Beatriz Sánchez, eh, para poder pagarse la salud. ¿no? Pero también se venden hot dog para poder eh, financiar campaña. Eh, entonces, en algunos lugares el problema del presupuesto. En otros lugares, el problema es la falta de una estructura colectiva. ¿No? y por tanto todos se concentran en el líder carismático y eso es una ventaja pero a veces también es una desventaja ¿no? le pegas al líder y bueno y todo se desarma entonces en el caso nuestro el problema más bien fue el desconocimiento o sea la gente no nos conocía pese a que habíamos tenido la primaria y eso había tenido una cobertura mediática no nos conocían eh, la primera ciudad ha ayudado pero no fue suficiente entonces además los medios en chile y en valparaíso estaban básicamente cooptados por las opciones tradicionales y por tanto había un cerco informativo eh, me imagino que quizás les suena parecido esto eh, por tanto tuvimos que recurrir tenemos que re, tuvimos que recurrir a lo disruptivo a lo nuevo a lo alegre a lo fresco a lo novedoso entonces yo eso, bien, bien. entonces ahí eso fue hacerle doble clic hacerle doble, hacerle doble, para que sea como presentación ¿sí? ya, ya termino con esto ya terminé. Eh, entonces eh, eh, ahí está. Hacer, ese es un vídeo que hicimos bueno, ese es el mismo Tuga que es muy famoso en, en Valparaíso. Así fue. Uno, uno por Dios. Dos, tres, cuatro. ¡Recuperemos, Recuperemos Valparaíso! Me deja mostrarles la foto y con eso termino para contarles el término. De... Bueno, hicimos muchos videos como estos: elegir quizás ¿Sí? más interesante, más, más llamativo, o uno de los más llamativos. Eh... Bueno, ese fue la, la, el logo de la primaria ciudadana. Eh, uno de los debates, ahí están los candidatos. Eh, bueno, yo. Eh, las filas que habían para votar, como fue en centros comunitarios, no fue en ningún lugar establecido. No, fue así, todo así a pulso. Eh, bueno, ese es Valparaíso, perros rayados. Eh, no es como acá, que está todo ordenado. Eh, ahí estoy votando de la escuela Grecia. Eh, cuando ganamos, ¿no? Hay unidad inmediatamente. ¿no? El, el, el resultado fue muy estrecho. Eh, John Parada, Cecilia Gutiérrez, Daniel Morales y Lorena Coliboro fueron el resto de los candidatos. Fue muy estrecho y ellos inmediatamente reconocieron el resultado y salimos todos unidos. Luego eh, decidimos inscribir la candidatura mediante firmas como, como independiente. Tuvimos que juntar 1.500 firmas para eso. La gente firmaba en familia. Eso es en Avenida Argentina. Atrás se está construyendo un mall, para que ustedes, en la ciudad patrimonio de la humanidad, para que ustedes sepan. Eh, esa después fue el logo de La candidatura. Eh, Cerros, la bahía y los ascensores que son muy característicos del Paraíso, de la alcaldía ciudadana. Hicimos cosas así como subirnos a carros bombas y ir por las poblaciones tirando el rollo, como decimos, o dando nuestro mensaje. Esta fue un, un, un hecho de fuerza antes de las elecciones, que fue la caravana de la esperanza. Más de 100 autos, fue increíble, intervenimos completamente en la ciudad. Y adelante íbamos con el mismo Tuga en, un, en el móvil que le llamamos, que era como un Peugeot del año 60, que se estaba destartalando, pintado así con, como casi hippie, ¿no? Y fuimos por toda la ciudad con el megáfono y después la gente me decía, bueno, me acuerdo de ti porque fuiste a mi población con el megáfono. Actos públicos como este, con mucha gente, en muchos lados de Valparaíso. Eh, afiches en, en los medios de comunicación, siempre tratando de exaltar lo colectivo. ¿no? Eh, novedad, ¿no? Ahí estoy yo con las manos limpias, era el lema, porque el municipio era muy corrupto, eh, y con la, la chaqueta, así como me decía la de Miguel Bosé, eh, con imágenes de Valparaíso, parte también de, de, de, de la campaña, mucha alegría, mucha esperanza, en fin, vamos a cambiar las cosas, somos la que, los, los que la llevamos. Única candidatura, candidatura independiente. No, bueno, nos rompieron los carteles, entonces teníamos que reciclar todo porque no teníamos plata, entonces ocupábamos ahí para hacer novedades. Eh, Asamblea Ciudadana, que básicamente era el comando donde nos organizábamos, en fin, había una estructura de trabajo, que, pero yo creo que cada realidad tiene su estructura. Eh, Ese es el comando. Eh, Cenas para recu eh, recuperar. Eh, plata para pagar la cuestión, conversación con la gente, las poblaciones. Eh, me decían, hay cinco personas que quieren conversar contigo. Bueno, vamos a esas cinco personas. Cien eh, personas, cien personas. No hacíamos distinción, íbamos a todos lados, ¿no? A todos lados. El día que votamos, y me voy a tener acá, que esto ya me emociona un poco, perdón. Esta fue el término, la marcha. O sea, llegamos, a la sede de nuestro comando era en el colegio de profesores. Y Recorrimos 10 cuadras hasta la Plaza de la Victoria, donde celebramos el triunfo, una marcha de 5.000 personas que se dio espontáneamente. Eso es histórico ¿no? y emociona. A mí me emociona porque eh, mucha gente nos saludaba y todo. Entonces, fue muy, para, la, para una ciudad tan en el piso como Valparaíso, fue, un, fue un, un, un, un shock de esperanza y de cambio que, que, bueno, que yo quería traer y compartir con ustedes porque seguramente ven, se ven ustedes ahí también reflejados, porque creo que han hecho ustedes aquí en, en las Europas, y en Cataluña lo mismo. Gracias y disculpen la atención. Va, vamos, vamos mal de tiempo porque hemos empezado tarde. Si sí, robamos unos minutillos, yo creo que es interesante que podamos debatir. ¿Alguien tiene preguntas? Hacemos, si os parece, alguna ronda, si alguien tiene para que podamos responder quien crea. Preguntas breves, por favor. Yo creo que uno de los elementos más este, importantes de todo lo que se ha dicho, todos son importantes, pero uno de los factores novedosos es que todos hicieron participación ciudadana en territorio, escucharon a la comunidad, estuvieron levantando la subjetividad social. Entonces, eh, un poco lo decía el alcalde, una cosa es en antes y una cosa es después. Y la pregunta mía a todos es, la intensidad de planificación con participación ciudadana que se utilizó para la campaña, hoy que son gobierno, ¿se profundiza, es mayor, se acercan más todavía a los territorios o ahora resulta que mantienen la misma o la han disminuido? Esa es mi pregunta. Buen día. Yo soy, soy Antonio de Cerdeña de y tengo... Una, unas preguntas, breve, sí, sí, y, y en Cerdeña el problema que hay, el problema más grande es que la, la gente normalmente no sabe nada de cómo funciona la, la municipalidad, no sabe nada de, de cómo es la forma del gobierno, qué son las herramientas, qué son los papeles de una municipalidad. Y, y hay también una, un problema de formación de clase política, y se hablaba de, de candidaturas, y también hay problemas con candidaturas, porque, porque elegir candidaturas es muy difícil. Como no hay cultura política, como no hay gente, no hay un nivel político uh, adecuado, hay muchos problemas a, a elegir entre candidatos. Uh, normalmente tienes que, aparte los primeros que pueden ser de calidad, los siguientes hay que recoger entre la gente para alcanzar el número. Y entonces la pregunta es esa, ¿cómo, cómo se trabaja, eh, trabajáis para que la gente, se, que se eleve el nivel político de la gente y cómo trabajáis para que se eleve el nivel político de la clase política? Hola, buenos días. Yo, más, más que una pregunta, quería compartir también un poquito mi experiencia. Yo soy de, de Castelló de la Plana, eh, pertenezco a una agrupación de lectores que se llama castellón Movimiento. Moviment. Y, bueno, la, lo primero es que lo, lo curioso es ver todos los paralelismos que hay entre, entre las diferentes candidaturas. ¿no? En, a nivel de Estado español es lógico, porque todas ocurrieron en, en un momento concreto... Eh, barcelona como creo que bueno Guay en Barcelona en esa época nos, nos mató nos marcó un poquito el camino en la manera de hacer las cosas pero incluso en el otro lado del charco vemos cosas que, que se parecen y que son y que son muy muy iguales eh, para los que sois de fuera deciros que, que bueno que eh, eh, ya, si conocéis un poquito la realidad española el el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y yo soy seguramente de la zona donde más corrupción ha influido el Partido Popular. Tenemos incluso un aeropuerto sin aviones, tenemos, vamos, somos internacionalmente famosos por, por estas cosas. Esto es lo que, lo que creo que, que nos facilitó el, el poder crear una candidatura de unidad popular, ya que simplemente por decencia, por hacer una gestión más transparente de las cosas... Eh, la gente simplemente ya por ello nos, nos apoyaba y, y nos ayudaba a movernos eh, para los que estáis pensando en crear una agrupación de lectores y con esto acabo porque es en, al final acabo la reflexión creo que es muy importante como decía el compañero de, de Chile él lo ha dicho salir de la forma de, de salir de la zona de confort de, de la izquierda creo que a la gente que no está politizada pues no, no le conviene hablar en, en términos teóricos de, de clase de y, y demás, sino que hay que ir un poquito a, a lo común, a, a la bondad, a los cuidados, a una gestión, una gestión más decente. Creo que, que en Castellón tuvimos la suerte de que los, partidos que los partidos o la gente perteneciente a los partidos que apoyaron la candidatura nunca establecieron una forma de dirección, siempre fue apoyo, apoyo, apoyo también otro paralelismo que he visto en Chile, la gente se puso al lado, no se puso al frente de tal, y, y sobre todo generosidad, o sea, nadie, que la gente vaya allí con idea de aportar y de no ser el ombligo de nada, eh, que sea un colectivo realmente que se sienta como una masa frente a, un, frente a algo que se quiere ganar y que se quiere vencer, y, y básicamente eso, muchísimas gracias a Barcelona, a Barcelona en Común. Hola, muchas gracias por vuestras aportaciones. Soy de Zaragoza en Común y solo quería hacer una, una reflexión que la compañera de Vilaseca eh, ha mencionado y quería poner el foco sobre eso. Aunque estemos gobernando en minoría o aunque estemos en la oposición, solamente por estar, muchas cosas se han movido. Los partidos tradicionales tienen que mover el culo y plantearse que otra forma de hacer política ha llegado y les está cuestionando. Entonces yo creo que ahí está también el triunfo en que estamos ahí y que eso les hace cuestionarse. Que si estamos planteando part presupuestos participativos, por ejemplo, en los distritos, en los barrios, eh, en los distritos rurales, como en Zaragoza, eh, estamos invitando a la gente a participar. Y aquellos barrios rurales eh, en los que gobierna PP, PSOE, que no han querido hacer gobiernos pa eh, presupuestos participativos, eh, la gente se pregunta por qué y nosotros por qué no. Entonces, al hacer este tipo de políticas, estamos haciendo que ellos también cambien. Sí, ya lo he dicho. Soy Ana, de Zaragoza, de Zaragoza en Común. Pues, eh, si queréis contestar alguna de las preguntas, eh, no hace falta que lo hagáis todo, todos. Como nos queda poquito tiempo, eh, lo que queráis de destacar de alguna de las respuestas. ...y en alguna intervención... Eh, ...se participa más con el gobierno... ...igual o menos, menos. Cuando llegas al gobierno... ...te aparece una cosa que... ...que todos sabremos que se llama contradicción... ...y también desaparece... ...el objetivo cercano... ...o sea, el objetivo final... ...que haces un sprint y llegas a él... ...y empieza una carrera de fondo... ...que no tiene pocos obstáculos... ...porque... ...los poderes que estaban establecidos antes... Nos ven como ajenos y los ataques son constantes. La contradicción nos lleva a tener que hacer un sobreesfuerzo organizativo, un sobreesfuerzo de debate, un sobreesfuerzo de, de información que necesita de muchísima gente, de muchísimo tiempo y de muchísimos recursos que hasta, que no, de los que no dispones. Y eso merma un poco la capacidad de mantener la movilización constante. Una de las cosas que hemos de aprender es que no podemos debatir en todo momento, de todos los aspectos y, y todo el mundo. Y eso, como no se puede hacer, pues genera contradicciones constantes y, y baja un poco la participación. También hay que decir que, que consolidas una participación hiperactivista que te da un plus de valor. Pero eh, es un reto buscar cómo hacer crecer otra vez esa participación en una carrera de fondo tan dura. En cuanto a la formación política, como Barcelona Comú, la experiencia que tenemos es que pusimos en marcha una cosa que se llama la Comuna. La Comuna es una escuela de formación de todos los aspectos que le, que le pueden interesar o importar a, a, la, a las bases activas de Barcelona Comú, incluso a la ciudadanía, porque también son, son lugares abiertos, donde se forma políticamente desde modelos de elecciones, políticas de movilidad... Eh, también específicas para cuadros municipales. Por lo tanto, es importante tener siempre un remanente y un espacio para la formación constante y para la información de, de lo que se hace y cómo hacerlo. Y en cuanto a lo que me comentaba el compañero de, de Castelló, ¿no? es cierto, o sea, para la confluencia es muy necesario que todo el mundo esté dispuesto a romper su espacio de confort. Su espacio de confort y, sobre todo, que el que tienes enfrente no es una etiqueta con patas. Tiene una tradición política o no, pero es una persona con la que te vas a poner de acuerdo en el qué y cómo hacerlo. Y ya está, se acabó. Tener mina, mirada amplia y lejana, ver a los demás como un igual y salir del espacio de confort. Creo que eso es básico para generar confluencia, alianza, unidad y, sobre todo, no etiquetar ni valorar al otro por su historia o su mochila. Compartir experiencias y no dar lecciones. Y eso nos permite avanzar, y para eso también se necesita que la gente esté en ese rol político y en ese rol mental. Ya está. Bueno, me has emocionado. Con... <ríe> no, porque es verdad, porque al final es eso: es gente con la que tienes que compartir tu proyecto, y evidentemente siempre será más difícil. Eh, porque es más fácil siempre tomar las decisiones uno que tomarlas entre muchos, pero estoy segurísima ¿no? y por la experiencia que es muchísimo más rico y tiene que basarse en eso, en, en la generosidad y en, y en confiar ¿no? en, en cuál es el objetivo en común. Eh, en lo que comentas de, de, de la formación, eso yo creo que es algo que siempre todos nos preguntamos y, y es algo que nos da miedo, pero ¿por qué no nos preguntamos? ¿Por qué no les ha dado miedo a todos los que han estado al frente de la política durante tanto tiempo, muy incompetentes? que han destruido las, las instituciones. Que, es decir, que también al final nos ponemos ese miedo también encima ¿no? de esa responsabilidad de querer hacerlo todo perfecto y, todo, y saberlo todo antes de tiempo y es un aprendizaje constante ¿no? y es un aprendizaje que se tiene que ir adquiriendo. De manera compartida y, y vamos creciendo. Yo entré con 21 años, era una, una niñata renacuaja e <risa> incompetente, estoy segura. Pero todo lo que he ido, no, todo lo que me ha ido alimentando, todos los espacios de formación dentro de las organizaciones, el escuchar, el, si tienes esa voluntad, al final se va adquiriendo, se va adquiriendo si, si lo haces desde la, desde la humildad también y desde el, el no creer que lo sabes todo, sino que te queda mucho por aprender. ¿no? Y, en, y, y creo que también todos estos espacios de participación tienen que ser espacios pedagógicos de aprendizaje. de, de Nosotros al final, mucho tiempo, en todo, cuando fuimos construyendo toda la candidatura... Te tirabas más tiempo explicando qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un ayuntamiento, ¿no? porque al final todo el mundo se cree que al final lo puedes hacer todo, ¿no? Te, no? explicando, bueno, las competencias son estas, puedes incidir en esto, puedes incidir en lo otro, que quizás no tanto en, en la construcción, pero también forma parte de, de construir ciudadanía, que creo que tiene que ser unos, una, una de las finalidades de, de este proyecto. Yo tres cosas breves. Una, lo importante, de, ¿no? de cara a la, la primera pregunta que, que hacía el compañero, es importante consolidar el proyecto no nosotros, pues eh, y que todo el mundo se sienta cómodo dentro de ese espacio. Nosotros hicimos pues, unos estatutos, un código ético, todo de manera muy, muy participativa y también creo que hay una, una cosa importante y es que todo el mundo se sienta que tiene un papel dentro de la organización, que tiene un, que, pues, yo me, aunque sea desde la, una pequeña cosa, no, pero yo tengo este papel aquí, yo puedo aportar en esto y que cada uno dentro de sus conocimientos puede aportar algo y Estoy segura que, que todos algo podemos aportar y creo que eso es, es muy importante. Tú hablabas de, como has dicho, contradicción. Yo hablo de frustración. <risa> Soy un poco más <risa> catastrofista, <risa> pero también supongo que porque lo vivo muy, muy en primera persona, porque al final te vas frustrando en el día a día de la cantidad de cosas que te gustarían hacer y que, y, que habías, y que te habías planteado hacer y de muchas de las que no puedes hacer, de los tiempos de la administración que, que, son, bueno, que son horribles. Y, y creo que ahí sí que hay una cosa importante, es de no defraudar a toda esta gente de, ¿no? desde el Gobierno, cuando estás en el Gobierno, es responsabilidad. Y es compartiendo estas frustraciones también, ¿no? teniendo estos espacios donde tú puedas ir, corpar, ir compartiendo con qué dificultades y con qué problemas te, te vas encontrando. Y sí que es importante pues, mantener esta dinámica de participación. Dentro de la organización, nosotros hacemos eh, pues dos asambleas eh, mensuales, hacemos talleres de cada una de las áreas, es decir, intentamos pues, ir trabajando conjuntamente con cada uno de los concejales y también con gente que sabe sobre el tema, cada una de las políticas que estamos intentando llevar a cabo desde, desde el Gobierno. Y también, eh, bueno, también estas dinámicas mantenerlas en el gobierno. Es decir, no solamente tú lo has hecho en tu candidatura, sino también lo haces cuando cuando estás gobernando. Por lo tanto, impulsando presupuestos participativos, impulsando nosotros hemos impulsado las audiencias de Bainat, audiencias en todos los barrios. Eh, donde la gente puede participar y donde, eh, donde construimos conjuntamente el proyecto y también consigues que la gente se haga protagonista de, de ese proyecto, ¿no? Y por lo tanto vas luchando también contra esas dificultades que te encontrabas a la hora de, de construir la, la, la candidatura, porque al final dices, bueno, es que la gente no se implica. Bueno, es que quizás no se le ha dado la manera para que se implique. Por lo tanto, intentemos que la gente esté informada, implicada y establezcamos también esos, esos espacios, ¿no? Bueno. Ya está, lo dejo aquí. Así. Y también, una última, bueno, una última cosa. Eh, las, las, la, la, ya antes os comentaba ¿no? la realidad política de, de, de algunos conflictos en concreto, pues también el haber trabajado y haber revertido esos, esos problemas concretos. ¿no? Antes os comentaba dos, el tema del modelo de playa. Nosotros hemos hecho un modelo de playa conjuntamente con los vecinos, con el, con el sector económico de, de la playa, pero también con los vecinos, para encontrar ese equilibrio muchas veces imposible. Entonces, bueno hemos conseguido encontrar un modelo en el que los Dos, no está, ninguno de los dos está contento, porque evidentemente al final todo el mundo quería más, pero hemos encontrado un modelo de consenso que está siendo un modelo de éxito que en la práctica funciona muy bien. Y después todo el tema de la remunicipalización del servicio de limpieza, que ha sido uno de los proyectos estrella que nos ha llevado pues a bueno, a realmente demostrar la importancia de los servicios públicos. Ya está. Bueno, yo, en, el, en el tema de como oposición, desde la oposición, eh, que parece que, que, to, que no podamos hacer gran cosa, bueno, decir que nosotras lo que sí que llevamos a cabo es nuestro programa en parte en la sombra, porque de hecho cuando la oposición está unida y ve que el proyecto es bueno, que la moción que presentas es buena para la gente del pueblo, eh, no, no pueden votar que no. Y cuando ves que el equipo de gobierno es el que vota de no, el que queda como, como entre comillas, eh, eh, cuestionado es el equipo de gobierno porque la gente lo ve. Bueno, nosotros, si nosotros presentamos, por ejemplo, presupuestos participo participativos en nuestro programa. Ellos per presentaban Ferrari Land, por ejemplo. no Nosotros presentábamos proyectos para la gente, no para, no para las grandes empresas. Si nosotros queríamos cambiar el tema de, de ayudas para las grandes empresas tipo PortAventura, para darle, darle subvenciones al PortAventura para contratar a tres meses, bueno, nosotros lo cambiamos. Dijimos que no, porque era precariedad laboral. Bueno, es un poco el gobernar ahí, el picar mucha piedra, pero que sí que se puede desde la oposición, se pueden empezar a ganar gran, pequeños logros. Nosotros presentamos mociones por el tema de remunici, remunicipalización de servicios. Ellos votan no. Bueno, ellos quedan cuestionados. Nosotros eh, planteamos una moción por el tema tarificación social. Proponemos la tarificación social. Eh, ellos votan no. Bueno, pues son ellos los que quedan cuestionados. Y, y de esa manera es un poco el presentar nuestro programa. Bueno, esto es lo que nosotros haríamos si gobernáramos. Y, y creemos que, que está calando en, en la gente del pueblo. Bueno, dos contribuciones rápidas. Sobre la cuestión de la movilización después que se entra en la cámara, yo creo que ahora está acá y ha mostrado ayer un poco lo que están haciendo. Eh, yo veo que, de un lado, si hay más movilización por, los, por las cuestiones del la Cámara de Concejales, movilización de la gente de la cultura para estar allí en audiencias públicas, para uh, impulsionar con la gente, con la ciudadanía, las cuestiones dentro de, de la institución. ¿no? Eh, de, de otro lado, eh, vemos, sí, un poco, en este momento, una barra de participación en el movimiento afuera de la Cámara, en movimiento por la construcción de, de otras alterna alternativas uh, ciudadanas en las próximas elecciones. También porque mucha gente que ha hecho esto, está ahora trabajando dentro de la Cámara de Concejales, en equipo, esto es un poco difícil, tenemos los límites. ¿no? Entonces, yo pienso que también una cosa muy importante ahí, es hacer formación política, es hacer uh, formación de nuevos liderazgos, eh, porque necesitamos esto, eh, eh, crecer esos límites y después eh, alguien ha dicho un poco de ir más allá de la izquierda tradicional como decía Jorge yo creo que eso es muy importante nosotros intentamos trabajar mucho con una comunicación más popular pero también una cosa que he aprendido con la gente de Wikipolítica que estaba acá en México es de, que hicieron un poco en España también ir más donde los políticos tradicionales no van no, eh, de abrir manos, eh, reducir salarios, hacer una práctica democrática radical verdadera, vinculante, y, y un poco abrir, no tener privilegios y todo, porque esas cosas ellos no, no hacen. No hacen. Y si quieren cooptar nuestro discurso y, y van a intentar hacerlo cada vez más los políticos tradicionales, yo creo que en, en estos lugares de radicalidad, sí, de, de una práctica verdaderamente ciudadana, podemos ir más allá de donde ha estado un poco nuestra izquierda tradicional del último século. Yo, muy breve, quiero vincular todas las preguntas, eh, vinculado al tema de la participación. Yo le decía aquí a Raúl, si viola como decimos en Chile, así como trasbambalina, que creo que nunca fuimos tan participativos como en la campaña. ¿no? El desafío es cómo logras mantener eso en una gestión, y eso es sumamente complejo por la estructura, en fin, por lo burocrático, etc. Eh, pero eh, creo de que, y aquí con lo otro que se planteaba, ¿no? el, te, el problema de la politización, creo que participación, politización, tienen que ser dos cuestiones que vayan de la mano. Pero vuelvo con una idea original que decía, la participación no tiene que ser en abstracto, tiene que ser en torno a, a cuestiones concretas, a contradicciones y conflictos concretos. Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, nosotros tenemos en Valparaíso el problema de la vivienda. ¿no? El problema de la vivienda. Eh, tenemos un déficit de vivienda muy grande, pero además también se quema la ciudad. Y no se quema los sectores acomodados, los sectores medios, se queman, los sectores periféricos, eh, donde vive la gente o los sectores populares de, de nuestra ciudad. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos... Eh, Básicamente considerando o tomando o definiendo que, que no solamente es importante para nosotros construir las mejores casas posibles, eh, las más bonitas, eh, las, más, las más espaciosas con más áreas verdes. Eh, ahora ahí estamos haciendo un esfuerzo para actuar como un gobierno local, eh, pese porque la política de vivienda es del Estado central de Chile, ¿no? Pero construir las mejores casas posibles, el producto nos interesa, pero también nos interesa el proceso que se desarrolle. Eh, tanto proceso como producto son igual de importantes para nosotros, porque en el proceso nuestros vecinos se politizan, nuestros vecinos se organizan, nuestros vecinos en definitiva ven a la participación como algo útil para resolver sus problemas cotidianos. Eso es lo, a nuestro juicio lo central. Y esas ideas son en buena parte, en buena parte eh, trabajadas y reflexionadas por una autora chilena latinoamericanamente conocida, que se llama Marta Harnecker eh, de hecho, hace poco lanzó un último libro muy interesante, yo lo, lo recomiendo, que se llama Planificando para construir organización comunitaria. Es básicamente llevar la participación al corazón de los conflictos del neoliberalismo. Y el, los conflictos del neoliberalismo en el mundo están en el barrio, ¿no? están en, hasta en ese nivel. Entonces, creo yo que participación, politización eh, son, eh, son, son sinónimos. ¿no? Eh, y creo que eh, la participación, insisto, tenemos que llevarla ahí donde las papas queman, como decimos en Chile, donde están los conflictos más complicados, ¿no? Y nosotros la estamos llevando al conflicto de la vivienda, quizás en Barcelona, quizás en, en, en Tarragona, eh, en Belo Horizonte, son otros los conflictos, ¿no? Seguramente. O quizás no, son parecidos también. Pero bueno, allá hay que llevar la participación, ¿no? Ahí están los conflictos y ahí le, le ponemos cara a los PP del mundo, a los Temer, a los Piñera, en fin, a, a, a los partidos populares, a los, a, a los que sean. Eso. Estaba, bueno, ya estamos fuera de tiempo, por tanto me encantaría seguir porque estoy disfrutándolo un montón y como veo que las caras también. Bueno, para hacer un y concluir un pequeño de, de escucharos, no tenían apuntado, pero de escucharos, yo creo que sí que salen eh, algunas características, como alguien bien ha dicho, eh, transoceánicas o globales de las candidaturas municipalistas, del municipalismo que representamos. Una, yo creo que es la identificación muy, bien, muy buena del contexto, la identificación de objetivos concretos, vías, manifiestos, creo que ha salido. La, la siguiente es la creación de las propuestas, la implicación personal, es decir, que la gente tiene la sensación y la, y la certeza que está transformando con su voto y con su participación algo, creo que esto también es importante, la movilización, la cercanía, casi la tangibilidad de la, de la propuesta, a través de los barrios, todo lo que habéis dicho. Esta participación, que evidentemente es, es desbordante, pero es verdad que el desborde no se puede mantener a lo largo del tiempo si no es puntualmente. Y, y por último, yo creo que también, bueno, la feminización. La feminización en las candidaturas y en las formas, no son la presencia femenina, sino en la propuesta misma que hacen en estas candidaturas. Yo creo que es importante, hay que dejar constancia de la propuesta feminista y feminizante que hacen y que hay un compromiso en ello, aunque no se logre, sí que se tiende. Y hay una cosa que desde el Horizonte o desde Chile no habéis enseñado, pero que también es transversal a todas, que es la creatividad. Y esto yo creo que ha sido algo muy bonito, desde el Movimiento de Liberación Gráfico de Barcelona o de Madrid, a las propuestas que hacíais, creo que es una de las características eh, más frescas y que, no solo, y que en sí mismas ya son también ideología, y son parte consustancial de la propuesta, la capacidad innovadora y la capacidad de generar un nuevo lenguaje que no se, no se recluye en lo tradicional, sino que busca esta complicidad porque apela a, a, a una realidad que nadie más eh, llama. Porque al final todas nuestras candidaturas, y aquí estoy de acuerdo con Jorge, van a llamar a, a aquellos que han sido excluidos sistemáticamente por el sistema de la decisión política. Creo que este era el reto, es el reto que todos, todos compartimos y, y, creo, y creo que lo ejemplifica muy bien la foto esta tan bonita de la, de la marcha, ¿no? O sea, eres uno de todo un movimiento y creo que todos nos sentimos así, es decir, que contribuimos porque somos una pieza más, más visible o menos, de una capacidad de transformar. Eh, nuestras sociedades y nuestras ciudades, pero también el mundo. Cada cambio que se hace en Valparaíso, en Melo Horizonte, en cualquier ciudad de Cerdeña, contribuye a un cambio global. Es decir, cambiando nuestras escuelas, mejorando una playa, luchando contra la corrupción en nuestros pueblos, estamos transformando, no nos damos cuenta, pero vemos un mapa que en verdad está moviendo, aunque no lo, veamos de lo vemos de cerca y no nos damos cuenta de la capacidad transformadora. Espero que este taller haya servido para que el año que viene Gente que está aquí sentada nos venga a explicar su experiencia. Esto es lo que esperamos y vamos a salir a mover el mundo y a transformarlo.